Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la plataforma de Miro. Miro es este pizarrón eh, virtual casi infinito en la cual nosotros podemos colaborar con otras personas, podemos organizarnos con nuestros equipos, en eh, la universidad, en el trabajo, entre otras cosas. Eh, es una herramienta gratis, pero también tiene funciones eh, pagadas, entonces vamos a ver un poquito más al respecto. Bueno, eh, para ingresar y poder descargar Miro, Miro es una plataforma eh, web, pero también tiene aplicaciones tanto de iOS o Android o también podemos bajarlo a nuestras computadoras. En este caso podemos ingresar desde Miro.com y aquí tenemos la, parte, la página principal. Y bueno, si nos vamos a la parte de precios, aquí podemos ver desde un principio qué nos ofrece Miro dependiendo de la, eh, la licencia que tengamos de, nuestro, eh, de nuestra aplicación. Por ejemplo, la versión gratis, podemos tener tres tableros editables. Eh, también tenemos acceso a muchas plantillas, que es una de las funciones que también nos permite Miro, que tenemos disponibles muchas plantillas por si no tenemos, o si queremos empezar desde, desde alguna de ellas. Eh, también tenemos integraciones con algunas otras herramientas y pues bueno, estas otras, otras funciones y por ejemplo si ya pagamos eh, la membresía por ejemplo tenemos de, eh, anualmente 8 dólares tenemos a acceso a más funciones y pues bueno, también dependerá pero bueno, la versión gratis es muy fácil es muy conveniente y pues si necesitamos mucho más entonces ya podremos pensar en pagar pero si no, eh, con la versión gratis tenemos suficientes cosas eh, para usar Aquí nos podemos ir a registrarnos gratis si no tenemos una cuenta. Aquí tenemos la opción de ingresar con nuestro correo electrónico de trabajo o si ya tenemos alguna cuenta, por ejemplo, de Google o de Slack o de Microsoft, entonces podemos utilizarlas. Bueno, yo haré una cuenta porque no tengo una, entonces eh, seguiré el proceso que me dice. Muy bien. Cuando te hayamos terminado de crear nuestra cuenta, nos pedirá nuestro eh, correo electrónico, nuestro nombre, nos mandará un código para poder verificar cierta información. Nos, nos pedirá configurar nuestro equipo. Es muy importante mencionar que cuando nosotros creamos nuestra cuenta de Miro, estamos configurando como tal un equipo de trabajo. Esto no quiere decir que necesariamente tengamos que estar colaborando con más personas, sino que si en algún futuro queremos invitar a personas dentro de nuestro equipo, se puede hacer de esta manera. Pero en este caso, por ejemplo, nos pedirá... Eh, el nombre de nuestro equipo. En este caso, por ejemplo, eh, yo pondré tareas de Israel, por ejemplo. Y aquí nos pedirá alguna acción, algún tipo de trabajo, por ejemplo, no sé, yo profesor estudiante, eh, también nos pedirá algún tipo de información Entonces, por ejemplo, diré no, es mi primera vez. Eh, usaré Miro para educación. Y mi rol será eh, director. Bueno, esas son preguntas que... que Podemos contestar o no. Aquí nos pedirá invitar a nuestros compañeros de equipo, pero bueno, como nosotros únicamente vamos a utilizar de manera individual, podemos omitirlo por ahora. Sin embargo, si en algún futuro o en este momento ya queremos eh, trabajar con más personas, lo podemos hacer desde una vez, desde Slack o desde Gmail. O incluso podemos eh, enviar el link de nuestro equipo. Eh, aquí nos da la, la opción de copiarlo para configurarlo después. Pero bueno, le, le, le clic aquí en omitir por ahora. Y, pues bueno, aquí también nos pedirá como por algunas opciones que las cuales podemos empezar. Podemos, si queremos flujos de trabajo, investigación y diseño, etcétera, etcétera. ¿no? En este caso, yo le daré clic en empezar desde cero para poder mostrar como todas las funciones que tiene la aplicación. Y bueno, es importante mencionar que cuando nosotros terminemos ya de configurar todo, o sea, desde nuestro cuenta y nuestro equipo de trabajo, nos abrirá nuestro primer tablero para que así nosotros podamos eh, desde un principio ya experimentar la aplicación. Entonces, cuando nosotros creamos un nuevo tablero, nos aparece esta, esta ventana en la cual podemos elegir alguna plantilla si queremos utilizarla, ¿no? Eh, también aquí podemos desactivarlo si queremos que empezar desde cero, pero en este caso, pues a mí me gusta tenerlo activado por cualquier cosa, ¿no? entonces aquí por ejemplo tenemos algunas plantillas por ejemplo eh, mapas mentales diagramas de flujo mapas conceptuales etcétera no o sea como las más eh, sencillas de usar si ya queremos ver todas por ejemplo aquí pues tenemos de todas las plantillas y pues son un montón que podemos acceder y algunas tienen como ciertas funciones muy específicas eh, también por ejemplo tenemos acá bajito eh, reuniones de eh, por casos de uso reuniones y talleres lluvia de ideas etcétera etcétera no también si utilizamos alguna de estas y si ya queremos utilizar en, el siguiente, en nuestro siguiente tablero, tenemos la opción de recientes. En este caso, por ejemplo, yo no tengo ninguna porque no he utilizado alguna plantilla. Es la primera vez que uso esta cuenta. Eh, también tenemos la parte de populares, que son las más utilizadas por los usuarios de Miro. Y finalmente tenemos una que me gusta mucho que es la de Miroverse, que es justamente son plantillas de otras personas o de otras compañías de trabajo que sirven para, o para fines como muy específicos o muy generales que nos pueden ayudar también, aparte de las plantillas hechas eh, desde Miro. Por ejemplo, tenemos algunas, por ejemplo, Sanddesk hizo esta. Eh, personas particulares, por ejemplo, esta de, que es de 5G, Cuatro Pasos, Cuevo Aerostático. Bueno, tenemos algunos muy creativos por ejemplo, ¿no? de Hombre Retro, festival, velero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas funciones eh, para utilizar. En este caso, por ejemplo, yo no voy a utilizar una ahorita, pero ustedes pueden eh, elegir una y experimentar. Entonces damos aquí que encerrar, y aquí tenemos básicamente, eh, pues, el tablero de mirror, el, el primero que hacemos, ¿no? En este caso se va a llamar aquí mi primer tablero, porque es justamente nuestro primer tablero, pero en este caso si queremos cambiarlo, por ejemplo, podemos dar aquí en, no sé, eh, junta de trabajo, por ejemplo voy a utilizar este tablero para una junta entonces lo quiero tener ya listo ¿no? aquí por ejemplo también le puedo poner una descripción y incluso poner una, mina, una miniatura, en este caso ahorita le voy a enseñar por se está viendo esa miniatura pero en este caso va a dejar eh, así como tal y en la descripción le voy a poner eh, preparación de junta, bueno creo que no me está dejando poner acentos pero bueno, omitiremos que no le puse acento. <risa> y aquí, por ejemplo, también le puedo dar aquí en compartir. Eh, si yo quiero compartir de una vez con otras personas, duplicar elementos, o sea, quiere decir que si yo puedo duplicar otra vez este, este tablero en total o eliminarlo de una vez. En este caso lo voy a dejar aquí nada más con esto. Y, pues bueno, ya se guardó, evidentemente. Aquí también una de las funciones muy importantes es que Miro nos está dando como ciertos tips al ver que apenas es la primera vez que estamos usando. Entonces, también si alguno de ustedes quisiera aprender un poco más allá sobre cómo usar Miro directamente desde Miro, aquí tienen un video que les va a presentar. Muy bien, entonces, bueno, esta es la, eh, como les mencioné, la, la vista de tablero como tal. Del lado izquierdo tenemos algunas funciones que... Eh, nos pueden servir para ya trabajar específicamente con la aplicación. Por ejemplo, en el caso, yo no selecciono ninguna plantilla, pero si yo quisiera ahora sí ya trabajar con una plantilla, entonces aquí tenemos la segunda opción, le damos clic, y nos regresa a esta, a esta ventana que les había comentado desde un principio. Eh, la tercera opción es la de texto, en cual yo puedo agregar algún tipo de texto en, directamente en el tablero. Por ejemplo, voy a poner prueba. Perdón, no sé escribir. Listo. Y pues bueno, eh, evidentemente también tenemos otras opciones, como por ejemplo podemos insertar algunas otras formas eh, donde podemos ahí agregar texto. Eh, podemos elegir la fuente, tamaño, si está en negritas, eh, itálicas o, o subrayado o tachado. Eh, la, este, la orientación de nuestro texto, bueno, la alineación, si está en lista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces también podemos agregar opciones como colores o opacidad, eh, comentarios incluso, por ejemplo, también podemos agregar comentarios. Aquí, si tuviera algún equipo de trabajo y pues, quisiera mencionar a mi compañero, no sé, eh, Juanito, Juanito entonces puedo decir Juanito, eh, checa esto. Evidentemente, pues, bueno, si tuviera más personas, aquí me saldría el correo y ahí yo podría seleccionar a la persona, ¿no? Incluso puedo añadir unos cuantos emojis para que sea bonito. Y le doy ya en compartir. Entonces, por ejemplo, si ya Juanito checó este, tra este trabajo y le dio visto bueno, le puede dar clic en resolver. En ese caso ya está resuelto el comentario. También unas funciones más interesantes e importantes que se usa, miro, es las notas adhesivas. Entonces aquí tenemos algunas funciones. Eh, por ejemplo, alguno voy a elegir el color azul, color favorito. Entonces aquí yo también puedo agregar la nota y puedo escribir sobre ella. ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez, prueba. Entonces, y lo interesante. Es que el texto se va a hacer grande, pero mientras más escribimos texto, más, más, más chiquito se va a hacer, por ejemplo. Esto se configura aquí en tamaño auto, pero si nosotros queremos que se quede así en un tipo de texto, podemos añadirle y cambiarlo, ¿no? Entonces quiero que sea tamaño 4. Entonces, bueno, no se va a ver tan bien. Entonces 32, creo que 32 está perfecto. Y también tenemos las mismas opciones, estilos de fuente, alineación, enlaces, tamaño de etiqueta, por ejemplo, si queremos que sea una etiqueta muy grande o mediana o chica. También podemos añadir los autores. O sea, quién hizo esta nota específicamente. También eh, ciertas etiquetas. Si queremos que sea, no sé, eh, pruebas. A lo mejor también queremos que sea eh, importante o no importante. O después, etcétera. ¿no? Eh, podemos añadir emojis. También podemos agru agrupar ciertos objetos. Por ejemplo, es una función muy importante de Miro. Si tenemos, voy a agregar otras, copiar y pegar otras cuantas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cuatro eh, notas adhesivas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agruparlas, porque cada una de esas notas adhesivas eh, responde a una función más importante o más grande, entonces lo que yo puedo hacer es seleccionarlas todas a través del cursor y darle aquí en agrupar objetos. Entonces, puedo agrupar por color o por etiquetos, por autor. Entonces, también si yo tuviera como otras más, que no necesariamente entren como en esta, eh, en esta específica de prueba, no sé, algún otro color azul y así puedo agregar de esta manera ¿no? entonces por ejemplo yo voy a dar clic en color entonces ya desagré y puedo editar incluso el nombre de la agrupación entonces por ejemplo aquí le puedo dar en pruebas bueno, tengo que borrar todo más listo y lo puedo incluso hasta bloquear para que ninguna otra persona eh, añade a otras o me borra alguna, alguna de esas notas adhesivas que son muy importantes para mí por ejemplo, aquí ya, lo, ya lo, lo, lo bloqueé y si lo quiero desbloquear solamente tengo que dar mantener eh, presionado y listo. Y bueno, aquí eh, también tenemos más opciones como, por ejemplo, eh, formas para diagramas. Si yo quiero hacer algún diagrama de flujo, eh, puedo agregar alguna, por ejemplo, eh, algunas básicas. Eh, aquí tenemos los diagramas de llamadas, por ejemplo. Eh, también tenemos otras más, pero creo que son, eh, si no me recuerdo, creo que son pagadas. Pero bueno, por ejemplo, puedo añadir alguna de... Alguna flecha, por ejemplo, la puedo mover por aquí. Algún cuadrado de proceso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces puedo aquí yo jugar mucho con ellas. no También puedo agregarles como colorcitos eh, para que no sean como tan tan en blanco y negro, etcétera. no Vamos a cerrarlo. Tenemos también flechas, líneas de conexión, por ejemplo, si yo también quisiera conectar algunas de esas eh, cosas que acabo de crear, se pueden hacer. Les puedo poner eh, direcciones, por ejemplo, tipos, si quisiera que sea un poco más gruesa, un poco más eh, punteada, por ejemplo, que sea este, más eh, sin tanta rigidez, colores, etc. ¿no? Entonces tengo muchas otras opciones. También tenemos el bolígrafo. Esto sirve más, por ejemplo, si tenemos alguna tableta y tenemos la aplicación de Miro. Aquí podemos hacer uso de algún eh, lápiz digital o lápiz de esos electrónicos. Entonces podemos ahí dibujar. Aquí, evidentemente, con una computadora a mano alzada es un poco más difícil, pero se puede hacer ese tipo de cosas. También se puede tener un rotulador, así como para subrayar cosas así muy importantes. Eh, también podemos hacer dibujos inteligentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero dibujar un círculo, pero mis habilidades eh, no son tan buenas, entonces puedo hacer el círculo y automáticamente se va como a hacer con un poquito más la forma. ¿Ya vieron? Ya se hizo el círculo como tal. Y bueno, también tengo el borrador, así que si algo no me gustó, entonces lo puedo borrar así. Bueno, porque no más se puede con el dibujo delzado. Y finalmente el lazo es para mover algunas cosas, ¿no? Si quiero mover muchas formas eh, a la vez, lo hago con el lazo. Finalmente, bueno, este comentario ya lo habíamos mencionado un poquito, pero eh, puedo hacer comentarios en muchas otras partes. Eh, aquí, checa esto. Y ya. Entonces aquí también les puedo poner colorcitos para que sea como, por ejemplo, de los colores azules son los, que, los comentarios que yo puse o, o mi otro compañero puso los comentarios verdes, etc. ¿no? También marcos. Aquí justamente como miro es un, eh, es un pizarrón eh, infinito, digamos así, también podemos delimitar como ciertas zonas a través de los marcos. Entonces el marco justamente, por ejemplo, yo lo puedo hacer de tamaño... Eh, podemos hacer algunos personalizados, tamaño carta, tamaño eh, eh, hoja de papel o incluso teléfono, navegador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta que es de 16.9. Entonces, vean que aquí ya me seleccionó como un cierto marco. Yo lo puedo hacer más grande o más chico. Lo puedo hacer como de otras formas. Entonces, yo le estoy indicando aquí que este marco son ciertas eh, características específicas o ciertos contenidos específicos que yo quiero Entonces, incluso también le puedo cambiar el número el nombre perdón de Marco eh, hoja 1, vamos a llamarlo así y puedo hacer otras hojas para como delimitar como ciertas zonas particularmente también puedo yo eh, subir algunos otros archivos por ejemplo desde mi nave desde mi dispositivo mi computadora un URL si ya tengo guardados aquí en miro algunos algunos este, archivos etcétera ¿no? tenemos un montón desde Adobe Drive Dropbox Box etcétera etcétera no y finalmente, aquí como les mencioné, podemos agregar algunas otras aplicaciones. Podemos, eh, si queremos trabajar con gráficos, eh, si queremos trabajar con stickers o emojis, mapas mentales, etcétera, etcétera. Y bueno, una más que tenemos son los mapas mentales. Eh, aquí es esta función de mapa mental. Entonces, por ejemplo, yo puedo añadir por aquí algún mapa. Entonces, eh, puedo empezar trabajando con el tema 1. Y aquí, justamente, puedo agregar como más nodos. Entonces, eh, subtema 1, subtema 2, etcétera, ¿no? Entonces aquí también, si sí, aquí puedo también agregar otras funciones, otras formas, subtema 2. Entonces, bueno, aquí tenemos como muchas otras cosas que podemos trabajar con. Y también tenemos aquí abajito la parte de deshacer o rehacer, si y agregamos algo que no quisimos haber agregado, simplemente podemos dar eh, control Z o command Z, o aquí tenemos la función. También eso es muy importante saber que muchas de estas funciones tienen ciertas eh, como esos shortcuts que nosotros podemos utilizar en el texto, por ejemplo, en nuestro eh, teclado, perdón. Por ejemplo, si yo quiero agregar texto, le puedo dar en el T y me va a seleccionar automáticamente el texto para agregar. Si quiero agregar una nota adhesiva, le puedo aplicar n. Y me va a abrir como el menú y yo le puedo agregar la que yo quiera. Entonces, eh, si queremos trabajar de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, podemos aprendernos eh, las técnicas específicas para ciertas formas y lo va a hacer como de manera mucho más rápida y sencilla. Y, bueno, finalmente, las últimas funciones que les quisiera enseñar, que desafortunadamente son de la versión pagada, pero pues, no estaría más mencionarlas, por si alguno de ustedes les sirve la, la, la versión pagada de Miro, son en esta parte superior, en la cual, por ejemplo, tenemos el temporizador. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera, tuviera un equipo de trabajo y quisiera que trabajara en alguna parte específica de Miro y quisiera tomarles como el tiempo, decirles, tenemos cinco minutos para trabajar en esto, aquí tenemos este temporizador, pero, bueno, evidentemente, pues es una función eh, pagada. Pero pues también tenemos, por ejemplo, hasta votaciones. Eh, si quisiéramos eh, votar sobre un tema en particular, tenemos esto que es el talk track, que es eh, como ciertas eh, grabaciones que podemos hacer eh, respecto a alguna forma. Por ejemplo, si yo tuviera algún, eh, si quisiera saber la opinión de mi equipo de trabajo sobre esta, esta nota adhesiva, entonces yo puedo agregar ahí un audio para decir, ah, yo, yo pienso que esto, esto, esto. Eh, estimaciones por ejemplo si tenemos un equipo de kanban y queremos votar respecto a un tema pero usando tarjetas que es este eh, modelo que se usa normalmente en algunas empresas también se puede hacer desde aquí podemos hacer notas por ejemplo eh, si queremos, por ejemplo trabajar en esta en un de trabajo en esta en, en este miro podemos hacer algunas notitas ahí de que queremos trabajar en esto esto y esto o algunas notas respecto al proyecto son estas, estas, estas no y tenemos algunas otras más, pero bueno, como chat y videoconferencias. Pero, pues como les comenté, normalmente estas son para eh, versiones eh, pagadas. Entonces, bueno, eh, ahorita no se las voy a enseñar porque no tengo la versión eh, pagada. Pero bueno, eh, finalmente tenemos estas otras. Voy a cerrar aquí para que se vea menos lleno de cosas. Tenemos eh, los cursores. Cuando tenemos a más personas en el Miro, ahí se ven los cursores y cómo se mueven y, y también viene el nombre de los, de los cursores que están ahí. Pero si quisiéramos ocultarlo porque, no sé, nos desconcentra o así, eh, le podemos dar a kick y ya, no se van a mostrar. En este caso, pues no, no, no hay nadie más aquí, entonces no se ve, pero bueno. Y aquí tenemos algunas reacciones. Por ejemplo, si quisiéramos ahí se eh, deberá con nuestro equipo o, o mencionar algo. Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner pues, arriba y se, va, y se va a ver mi imagen. Si queremos fuego o si queremos hablar y, y no sé, que, que nos tomen la palabra, también se puede hacer desde acá. Y también se puede activar reacciones para todos. Si, no, si quisiéramos que otras personas no hagan uso de estas reacciones, lo podemos activar y ya con eso. Y pues bueno, aquí tenemos también eh, algunas funciones como nuestro... Aquí se puede ver nuestro nombre, eh, que yo soy el propietario y quisiera que todos vieran lo mismo que yo. Aquí también se puede hacer. Como aquí se ve, pues no hay nadie con nosotros, entonces de pues modo... Eh, también aquí si sí tuviéramos algunas menciones como se menciona aquí por ejemplo el de eh, Pablito por ejemplo que me lo mencioné o Juanito, si me mencionan a mí, entonces quiere en esta parte del feed, pues aquí yo pudiera ver todas las menciones, entonces aquí es como la manera más fácil de decir, ah, me han mencionado en estas cosas también tenemos función de presentar entonces si estuviera yo en una junta y quisiera presentar eh, mi pantalla con este miro, entonces aquí se puede hacer eh, de esta manera o aquí directamente desde el miro, yo pudiera guiarlos a todos, por ejemplo, o presentarlos como diapositivas, por ejemplo, como mencioné los marcos. Ese es el marco que, me, que, que, que agregué. Entonces, se puede ver como una diapositiva, literalmente. Entonces, bueno, lo voy a detener. Y finalmente tenemos la de compartir. Si quisiéramos eh, compartirlo a personas específicas, se puede hacer aquí o incluso podríamos compartir el enlace a otras personas. Por ejemplo, si yo soy un profesor y quisiera que mis estudiantes trabajaran en este Miro, yo lo que puedo hacer es que cualquier persona con el enlace puede, por ejemplo, visualizarlo o puede acceder a ello. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto funciona si no, qui no quiero que accedan a mi eh, equipo de trabajo aquí en Miro, pero sí quiero que lo vean y que accedan y puedan trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí también se pueden editar como otras cosas a fin de cuentas. Y bueno, esta es una mirada muy, muy rápida respecto a cómo se usa Miro. Miro es una plataforma que nos ofrece como muchas características que si quisiéramos podemos trabajar horas y horas eh, para averiguar todas las funciones que tiene, pero bueno, de manera muy, muy básica estas son las funciones que nos ofrece y si tuvieran alguna duda o comentario eh, con mucho gusto se las pueden dejar en la parte de comentarios y yo haré lo mejor posible para responder sus dudas. Y si no tuviera nada más que agregar, eh, muchas gracias por ver este video y espero que hayas aprendido algo muy importante. Gracias y hasta luego.